En estos tiempos tan difíciles se requiere ser valiente y esforzado. Para hacer frente a las dificultades, tengamos este valor. Animados con la promesa que el Señor Jesucristo nos dijo. Esforzarse y cobrar ánimo. La iglesia del Movimiento Misionero Mundial de Chimbote, Presbiterio, Zona 53 les hace una cordial invitación a esta confraternidad de damas y caballeros. Que se estará llevando a cabo aquí en el campamento Betel, ubicado a espaldas del Mercado La Perla. No se lo puede perder, sé parte de esta fiesta espiritual, donde Dios hablará su vida y hará... Cosas preciosas en vuestros hogares. Sintonícenos en las diversas plataformas virtuales de Facebook y YouTube. Sé parte de esta gloriosa confraternidad. Dios les bendiga.